Señor representante, con base en proyecciones de la DMC, de las casi 380.000 personas desplazadas internas por la violencia criminal y los conflictos en México, más de 100.000 son niñas niños y adolescentes. Estos niños han sobrevivido a ataques y enfrentamientos armados, amenazas, reclutamiento forzado, asesinatos y desapariciones de familiares y situaciones de violencia generalizada. Al huir de estas amenazas a su vida e integridad física, convertirse en desplazados internos, tampoco están seguros. La niñez desplazada en México está sujeta a condiciones de vida inadecuadas, inseguridad alimentaria grave, interrupción del acceso a la educación, fallecimientos por desnutrición y falta de acceso a servicios médicos, explotación económica, discriminación e impactos en su salud física y psicoemocional. En un informe de 2022 sobre niñas, niños y adolescentes desplazados en la frontera norte de México, UNICEF destacó que la salud mental es uno de los factores más desatendidos, encontrando relatos en relatos una sostenida percepción de conmoción, inseguridad y miedo. De acuerdo con UNICEF, cuando niños y adolescentes se ven obligados a desplazarse por la violencia, se vulneran sus derechos humanos en una reacción en cadena, que atraviesa incluso su construcción identitaria y su sentido de pertenencia. Aún en este contexto no existe una institución encargada o políticas e instrumentos de rutas de acción que garantice la protección y atención especializadas a niños, niñas y adolescentes desplazados internos en México. Señora representante, le solicitamos respetuosamente pedir al Estado mexicano que dé atención y se pronuncie públicamente sobre este tema.